Bienvenidos a los nuevos estudios de mochilero principiante en Singapur <ríe> Mentira Seis consejos mochileros, mochileros Para la gente que quiere venir a Singapur O sea que toma nota Primero, transportarse en Singapur Cuando llegas al aeropuerto Cómprate la tarjeta Esa tarjeta Pero cómprala en la entrada de la estación del tren No en la entrada de turismo Porque ahí me quería vender una de 38 dólares Que venían unos super beneficios y esta que me costó 12 dólares en entrada de la estación del tren. El plástico cuesta 5 dólares, 7 dólares te quedan de crédito. ¿Y dónde está la gracia de comprar la tarjeta? Los tickets sueltos que se compran en la máquina cuestan, por ejemplo, 2 dólares 60. Pero lo que pagas con la tarjeta te salen a 1 dólar 60. Y te sirve para el bus y para el tren. Y una parte muy chévere, cuando te cambias, por ejemplo, de tren a otro tren, tren a bus, bus, tren, bus, bus, el segundo te sale muy barato. Por ejemplo, pagué un bus que me salió como 20 minutos, 1 dólar 60. Y tuve que cambiarme a otro bus, que también fue como de minutos más de los 4 centavos de dólar el segundo bus entonces la tarjeta goleadora 2 la tarjeta SIM card para el celular consejo no lo compres en el aeropuerto te puede salir 40 50 dólares y no vale la pena cómprate esta que te muestro aquí Singtel por 15 dólares tiene 100 gigas una semana la compras llegando al downtown en Little India la venden en cualquier parte te va a salir mucho más barato que comprar en el aeropuerto y no te estreses porque no tienes datos desde el aeropuerto hasta la ciudad. En el aeropuerto hay internet. Tranquilamente con eso llegas a la ciudad y les vayas muy cerquita al aeropuerto. Cerca. Tres, tours gratis, sí señor, tours gratis en Singapur Les dejo la página en la descripción Son unos tours que recorren las principales zonas de la ciudad a pie Funcionan con propinas O sea, que si el tour te gustó, demuéstralo con una propina Ellos tienen diferentes tours, diferentes días De nueve a 2 y media Si vas a estar tres días, miras la página Te programas tres mañanas, un lugar cada mañana Yo lo hice, el guía un profesional 100% Y está muy chévere, recomendado 4 Comida Singapur no es un país barato Pero me di cuenta que la comida En la zona de Little India, Chinatown Y a los alrededores de, de lo que es el centro Un buen plato Desde 4 o 5 dólares Y si es que estás en un viaje largo Donde estás ahorrando al máximo Vale la pena planificar tus comidas En esta zona Y llevar lonchera Para la zona turística fancy cara Pero en la zona turística Donde está este hotel Que parece un barco En el centro comercial en piso más bajo están los food courts, ahí es la comida más barata, no baja el plato, un plato simple 8 dólares y ya respetable unos 12 dólares. 5. Cinco, cinco, en la calle hay un montón de estas bicicletas para compartir y necesitas tener datos en el celular para activar la bici y desactivar la bici y puedes disfrutar la ciudad en bicicleta. Están regadas por toda la ciudad, tienes que descargar la aplicación, poner los datos de la tarjeta de crédito y empezar a usar la bicicleta. Y también hay scooter eléctricos con el mismo sistema de alquiler. 6 Couch surfing. Esta página funciona muy bien aquí en Singapur Hay harta oferta Cuando entré me parecían 50.000 ofertas de hospedaje en Singapur ¡Wow! El consejo mochiloro es Si tienes la oportunidad de hospedarte con Couchsurfing aquí Hazlo Pero sobre todo envía tu requerimiento de hospedaje Al menos una semana antes Ojalá 15 días antes Porque en Singapur el Couchsurfing Al igual que en los hoteles Es muy pedido Entonces hay gente que te quiere hospedar Pero está full, está llena Manda requerimientos temprano Y reserva tu espacio con los anfitriones, los Host singapurense, para que yo la experiencia con locales Y por la parte del labor a mí me sirvió mucho Estuve 10 noches, estuve la primera noche En hostel, que estaba 25 dólares La noche, y las otras 10 noches Con anfitriones de Singapur O sea que me pudo haber salido Tranquilamente 250 dólares Solo en hospedaje, pero me salió Cero, esas 10 noches, cero Listo, esos fueron los 6 consejos mochileros Mochileros para Singapur Ya sabes, si este video te gustó, no lees like Coméntame, oye me gustó esto Y también escríbeme lo que no te gustó Y así todos podemos ir mejorando esta comunidad viajera